Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Soy Bambi Raab. En estos momentos me encuentro en una bella laguna. Si se dan cuenta, miren qué lindura, qué sitio más hermoso. Aquí si se fijan está este. Como que sal, salen unos animalitos Pero no sé qué son Hay unos, creo que se llaman unos pescaditos así Muy pequeñitos No sé si los, los, los logra captar la cámara Hay unos este No sé cómo se llaman estos Yo creo que les dicen Unos Sí, son como unos pescaditos así Allá, miren Si se dan cuenta Aquí hay mucho eh, en una de esas nos ponemos a pescar un día a ver qué, qué, qué cantidad eh, pescamos y ahí está un fish grande ahí salió de hecho está grande si sí, estaban escondidos de verdad está muy grande y pues nada este miren qué bonito se aprecia nuestra naturaleza bellísima pues lo que les muestro en mis videos, como se dan cuenta este y como les digo muchas gracias este por estar este siempre muy agradecida con ustedes eh, quisiera dar algunos saludos algunos nombres en realidad pero no la mayoría están como privados pero no no importa quiero saludarlos a todos en cualquier parte sitio del mundo eh, México eh, Colombia Perú Sudamérica Centroamérica Oriente Medio En fin, todos los sitios del mundo eh, Un saludo enorme eh, De todo corazón Un fuerte abrazo Muy contenta de tenerlos En mi canal Y gracias Gracias, siempre se las daré Gracias y les voy a mostrar una mariposa bella me encontré esta mariposita linda mire su color muy lindísimo este les, les, les digo acá donde yo vivo no es muy común no es muy común que las maripositas este, aparezcan, si sí, hay un cierto tiempo que las maripositas salen pero no es muy común, entonces cuando ya aparece una, okay, es una alegría entonces esta mariposita está bellísima lindísimas sus colores Bueno continuamos con la mariposita de la cual les estaba mencionando Si se fijan está allí sobre la vegetación que por cierto se ve muy bonito eh, los colores la combinación del color de ella y de la vegetación eh, valga la redundancia este miren qué bonita ahí vamos a tratar de acercarnos este para que puedan apreciarla mejor este ay es una belleza una lindura eso es increíble como se mira ay y se quedó ahí así tranquilita porque lo bonito es que como aquí pues ese es un sitio muy así que se respeta mucho los, a cualquier tipo de animalito no se les hace daño. Este, porque es algo absurdo. Ahí, tratando de acercarme más, para que puedan verla ahí lo más cerca posible. Ahí está. Miren sus colorcitos. La, es una mezcla de colores. Ay, qué bonita. Ahí, se un momento eh, Ay, ahora les fue. muestro este patito si sí. se dan cuenta su colorcito está bellísimo está baby él es un baby está muy este eh, muy calmadito muy tranquilito se está dejando acariciar este creo que su madre estaba en otro sitio pero él estaba muy tranquilito y pues mi tío el camarógrafo no pudo soportar y lo tocó. Entonces, este, porque pues también ya es de familia, que nos encantan los animales. Eso, eso, eso es algo que, que nos apasiona. Entonces, este, se puso a acariciarlo el patito porque, ay, qué bonito, qué bonito. No se imagina la, la, tocarlo, su plumita, suavecito. Ay, qué lindo está. Bellísimo. Bueno, este es el patito que les mencionaba. Si se fijan está ahí muy cómodo, muy este. Así, muy, muy, calmadito. Eh, miren qué bonito. Este, si, si hubiera estado su madre, yo sé que no lo. No, hemos acercado porque este pues no, no creo que nos hubiera permitido acercarnos a él pero aprovechando pues, que estaba solito eh, le hicimos esas tomas y pues ahí está muy bonito y está así tranquilito oh les aclaro una cosa yo te, es un canso yo estaba bien confusa, yo decía un pato, pero el verdad es un canso, está en un baby. De hecho, la, en un video anterior, que tengo, están ahí, este, que la familia, debemos suponer que es, este que bueno, ahí. Ahí ustedes pueden ver un video que tengo en mi lista donde salen unos gansos este, y pues nada, sí, estoy segura no, no nos hubieran permitido este, acercarnos, pero pues ahí él estaba ahí solito, y como les decía, ahí lo está tocando, mi tío, el camarógrafo, este, porque, ay, era, es irresistible no tocarlo qué bonito, está así, su plumaje, muy calmadito Claro, porque por está baby, pero ya cuando ya están más ya adultos sí ya no se dejan tocar. ¿no? Pero así son. Ahí está. Este. Y pues yo creo que se quiso quedar solito ahí porque toda la familia está en el otro extremo del lago. Entonces aprovechamos como les decía y de hacerle tomas, tomas ahí pues qué bonito. Ay, qué precioso. Pues ay, ¿qué es eso? Yo creo que me voy a ir alejando un poco de aquí porque este es, pienso que es como un tiburón, yo creo. continuando amigos con este contenido este... está gigantona bueno como pueden darse cuenta son tan gigantes venía muy deprisa de pronto algo, algo otro animalito la venía persiguiendo quizás este ay qué linda y pues nada amigos una vez más darle las gracias y espero que les guste este contenido nuevo eh, a veces me eh, tarda un poco para subir contenidos pues yo me dedico a hacer otras cosas entonces pero cuando yo los hago los los hago con mucho amor con, con mucho este tiempo para que pues para que queden pues más o menos ahí agradables y pues bendiciones a todos como les decía anteriormente en cualquier sitio del mundo que se encuentren Bye, bye. No olviden suscribirse.